Bienvenidos una vez más al Atelier 2020. En este ciclo de entrevistas tenemos a mi amigo Andrea Burla. Y Andrea Burla es coordinador de POST. La primera pregunta que te quería hacer, Andrea, es ¿por qué te dicen Tano? Bueno, eh, porque nací, nací en Italia. no. Acá en Argentina justamente somos todos Tanos, napolitanos sería, pero la verdad que me gusta. Es más es más corto y mi nombre ya me queda, me queda raro, porque acá justamente no, no se usa o sea, bah, se usa para, para chicas y entonces nada, perdí rápido la costumbre de, de, de, de escuchar que claro, me llamaran Andrea, digamos Si de pronto te dicen, te voy a comunicar con, con el coordinador Andrea, ya, ya es raro y de pronto cuando Totalmente. escuchan un barito de no hablar ¿no? porque la coordinación tradicionalmente, y no se sabe por qué eh, tiene mayoría de mujeres. ¿no? Eh, ¿Por sí. qué pensás que es eso? ¿Por qué, ¿Por qué hay más mujeres coordinadoras que, que varones? Eh, bueno, la, se dice que, la, que las mujeres saben hacer más de una cosa a la vez, entonces estoy, digamos que estoy de acuerdo totalmente, y muchas más. Entonces esa puede ser una, una, eh, una razón. La otra, ¿por qué? Digamos, eh, en el rubro nuestro hay, eh, hay que lidiar casi siempre con, con egos, ¿no? Y sirve, digamos, de fuelle en la, en la estructura de la, de la postproducción. Puede ser que se piense que sea un poco más, que aguante un poco más es, es, esas... Las presiones, ¿no? Las presiones, exactamente. Porque esas presiones en postproducción son tremendas porque como son los últimos procesos de cualquier producción cinematográfica, no queda tiempo, los errores Totalmente. se pagan muy caro, eh, tenés las entregas encima. Hay un concepto de coordinación que es el deadline, ¿no? la línea de la muerte. Si viniera a Trello <risa> con, el, con el dragón volador y se, se acabara el mundo. ¿no? Y, y a veces el deadline es falso, que es terrible, ¿no? cuando te vas dando cuenta de que no existe ese deadline porque en realidad son presiones que a veces se autoimponen en una <coughs> producción y a veces no a veces son reales no entonces bueno la, la presión eh, a mí una es cosa que... de sí sí sí sí sí sí bueno todo arranca de tremenda de eso se arregla en post ya lo ya lo sabemos eh, una cosa que a mí siempre me llamó la atención me, bah, me parece graciosa más que nada es que en postproducción todos tenemos una tenemos la capacidad de sentir el tiempo de manera muy, muy fina, ¿no? O sea, vos lidias todo el día con gente que te dice, no, yo sacaría un cuadro. Y, y de repente esta gente que, que, que sabe apreciar una fracción de segundo no llega a entender la diferencia entre hacerlo en tres días y lo quiero para mañana, ¿no? Es como que hay una... Sí, es pues, una paradoja, ¿no? Es una paradoja, Siempre Hay que ajustar que a veces mucho. dos fotogramas y el fotograma es, muy, es, es un concepto mucho más claro que la jornada laboral, o el fin de semana, ¿no? El fin de semana es, son unos días reservados para el descanso. Exactamente. Exactamente. exactamente, exactamente. Gente que muy, muy, muy... Pero bueno, de repente hago la bifan por una semana, un día, etc. Yo traté muy pronto, eh, y lo logré en esos últimos años, de... Nunca, nunca mentirle a la gente que trabaja conmigo acerca del, del deadline. Me parece muy de cuarta claro. y bueno, ya hace como 32 años que estoy en postproducción. ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo fue que llegaste a la coordinación? ¿Por, por qué lado entraste? ¿Cómo fue tu historia? Para mí, por, eh, eh, un poco por obsesivo, por, por algo así de carácter, otro poco justamente por padecer todo eso que estamos diciendo, ¿no? O sea, esa, esa cosa de, de de repente estar saliendo con amigos, hablo de cuando tenía veinte y pico y era editor, y de repente, ay, no, pero acá tenemos que cambiar todo, chao, el cumpleaños, ¿no? Se acabó la fiesta. y Claro. <risa> y, y entonces, ¿y ¿cómo puede ser que esto se... que... Y entonces esa curiosidad de entender por qué cambiaba siempre todo, por qué nunca se puede respetar un plan, etcétera, etcétera, me dieron la curiosidad, la obsesividad de ser metódico mío por, por, por carácter, digamos, hicieron el resto. Y, digamos, me, me, cuando eso se pudo completar con la experiencia adquirida, digamos, en años y años de isla, de rompernos la cabeza con, con, con entregas, con los problemas más, más distintos, digamos, me pude finalmente. Eh, no es tanto que me, me pude Me pude proponer como, como supervisor. En un punto fui gerente también de, de, de, de operaciones. Eh, y después traté, por ejemplo, cuando, cuando llegué acá, había decidido justamente de, de huir de todo eso. No, no quería más saber... O sea, vos ya no arrancaste en Italia nada. trabajando. ¿cuál, ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos? Sí, sí, yo arranqué en el 89 como... Eh, como editor de sonido perforado 16 milímetros en Moviola, para eh, básicamente montaba la columna de, de, de locutor de los, de los documentales. Ajá. Y y bueno, estaba el típico yo terminaba mi horario de trabajo, un horario bastante decente, y, y venía del palo del audio, yo había sido yo, gay, técnico de y eh, técnico de sonido en una radio privada, y ahí a los 20 yo cuando me iba veía, ese en ese mismo lugar tenían dos islas eh, con, eh, con los sonis de bobina abierta, de pulgada, eh, todos los botones que se puedan imaginar, y nada, era, era un imán increíble, y estaba ese, ese editor que era tipo el editor... Del, del, del lugar que trabajaba, eh, nada, hacía horarios increíbles. Años después me confesó porque no se bancaba la, la familia. Es muy triste, pero bueno, la realidad es que el tipo, yo me iba a las 6, 7 de la tarde y el tipo seguía hasta las 11. Y yo a veces cuando no tenía planos, planes, me, me, me quedaba ahí al lado de él como para para ver qué estaba haciendo. Y después empecé a preguntarle, etc. Y aprendí a hacer edición de video gracias a él, que en un, punto, en un momento me enseñó, y empecé a trabajar ahí. De ahí me fui a una, a una empresa de facilities bastante grande en Roma, que trabajaba para todos los canales de, de tele. Luego hice un concurso para entrar en, en RAI, un concurso público, en donde te tomaban pruebas en Moviola, en, en BBU, claro, para pero... una porquería. Porque el cine, en cierta época, eh, era, era la unidad exterior exteriores de la televisión también, ¿no? Claro, claro. Ya, digamos, en Ray ya no se salía más a hacer eh, reportajes en, en fílmico. Pero claro. había sido, eh, nada, el reversible, o no me acuerdo cómo se llama, ese era el equivalente de la diapositiva, ¿no? Se usaba para, para noticieros hasta quizás... 10 años antes que yo, no, no, 20, pero la RAI todavía requería que, eh, que uno su, supiera manejar la moviola para poder entrar. Claro. Y después eh, BBU, que era una porquería, sin placa de tanco, etc. Eh, estamos hablando de, de, de máquinas que, que yo hace ¿Era unos analógico? años... analógico. Analógico, y aparte, no, me, <ríe> casi, casi me morí cuando fui a, acá a la televisión pública. Y vi que tienen una especie de museo. Sí. Y me di cuenta, dije, yo, yo usé todo. Lo que no usé lo vi. O sea, <risa> estaba todo ahí. La pulgada, ¿no? Esos formatos. Hay gente claro, que no lo creía, No. Que, sí, que de sí, pronto sí, sí. Eh, se editaba cortando cinta magnética también. Porque la cinta magnética se cortaba y se pegaba claro. y era un tema pegarlo y se empalmaba como si fuera una película de, de celuloide, ¿no? Totalmente. Eso pasaba en los dos pulgadas, que yo los, los llegué a ver en RAI, que aparte, eh, una vez vi cómo estaban pasando eh, unos programas de Rafael Agarra de los, años, de los años 70, de dos pulgadas a D2 de Sony, ¿no? El D2, sí, el D2 era componentes... Era... Eh, era Comp Ojalá, digital, era, compuesto. era compuesto, era compuesto, digital. claro. Eh, lo cual era una porquería y se usaba como si fuera Ay, esto va a quedar para siempre y no sé si te acordás que tenía cuatro o seis indicadores de cómo estaban los cabezales sí, y ¿no? cuando empezaban a, a tener mucha diferencia ya se te estaba rompiendo. Duró lo que señales. la Cherry Coke, digamos, ¿no? <risas> Viste que todos Todavía esos formatos, sí. yo también, yo... Me acuerdo de, de, de la época de, de los mil y un formatos, aparte, porque tenía Sony y Panasonic compitiendo y habían muchos prototipos de audio, de soporte magnético, de datos. Y, no, y no, era... tengo en casa pilas de cintas de todos los colores y de todos los tamaños que ya a veces ni recuerdo de dónde salieron. ¿no? ¿Qué era, ¿qué era eso? Sí Sí, sí, sí, exactamente. No, no, no, eh, eh, fue un... La verdad que fue tremendo, y así las máquinas para generar defectos, el ADO de Ampex, ¿no? que estaba el 100, el 1000, vos decís... Y de repente vos te habías aprendido de memoria el, el 100, y lo usabas todos los días, y te mandaban un día como freelance a trabajar en otra sede de la, de la empresa, porque era gigante, y, y te encontraba con el 1000, y es como, che, ¿qué pasa acá? Es, es como ah, si te hablas de B, sí, ¿no? Sí. Hablas... Los dicen tal video sí, effect. Claro, generadores de efectos de, de, de video, esos tan, tan hermosos efectos de los años 80 y 90. ¿no? Y, así que nada, al, al poco tiempo de estar en RAI, me enteré de que estaba abriendo una, un network de, de 30 canales para los países árabes, ahí en Roma, todo por satélite, y estaban buscando gente que, habla, que, que pudiera hablar bien en, en inglés. Entonces, bueno... Yo, lo, lo, lo hablaba bastante bien, así que entré, y ahí trabajé siete años. Y, y ahí empezó, digamos, si bien ya en, el, en la empresa donde estaba antes, muchas veces me, me, me pedían opiniones o, o, o por ahí los clientes trataban de, de, de trabajar conmigo porque sabían que yo era ordenado, que no me perdía nada, que no me olvidaba de nada, bla, bla, bla. En la empresa ahí, en el, en el network satelital, fue donde pasé bastante rápidamente de ser eh, editor senior a supervisor de edición a después directamente gerente de, de, de operaciones. Estábamos hablando de un departamento de más o menos 70 personas claro. que en la época de las, de las olimpiadas del 2000 se infló a 94. Todavía me acuerdo porque me tuve que buscar 24 personas en muy poco tiempo. Eh, el Príncipe era, eh, nada, o sea, era, muy, era medio caprichoso, por lo cual eh, todos los gerentes de los canales eh, le decían mire, están las Olimpiadas, empiezan en, en septiembre y eh, los demás canales están preparándose para No, no me interesa nada. Bueno, no me interesa entonces entonces durante más de un año, hasta que a fin de junio dice, no, las quiero hacer. Entonces, básicamente tuvimos que, que preparar toda la preparación corriendo. Y ahí yo entendí que después de hacer eso, y me salió muy bien, no salió muy bien todo, gracias también a los, a los colegas que, que realmente hicieron, realmente hicieron una, un esfuerzo increíble, decidí que con la tele ya basta. La, ya me había dado mucho, <risa> ya, ya una cosa más grande que esa no me iba a tocar, y a la vez estaba padeciendo mucho la distancia del, del audiovisual, que, que a mí era lo que me gustaba, o sea, así como me gustaba cambiar discos, me gustaba editar, me gustaba memoria detrás de, lo, de, de, de, de las máquinas de guantes que en su momento eran... Eh, o sea que Box. la televisión te, te estaba cansando un poco ya sí, sí, sí la televisión me tenía en medio que me estaba cansando y, eh, y por lo lado veía esas máquinas con tres layers porque me parece que el, el, el Harry o Henry que teníamos nosotros estaba el Hal y el Henry me parece que el Henry que estaba ahí tenía cuatro layers ¿no? Para, y con eso, igualmente se hacían un montón de, de cosas y todos los paintbox, etcétera. Y, y, y los seguidores no moríamos para, para aprender a usar máquinas gráficas, para componer, para nada, para salir de lo que hacíamos siempre. Y a mí, toda esa parte de, lo, de los fierros, de, de, de, de trabajar con, con, con el contenido o con, o con las imágenes, digamos, se me había reemplazado de a poco con papelerío, eh, decidir turnos, organizar flujo de trabajos, que es muy interesante también, pero como que, que me había alejado mucho de la, digamos, de, de, de la parte creativa y se había tornado medio áspero porque, bueno, digamos, cuando ya tenés 70, 80 personas a cargo es... Creatano, voy a mostrar y, y, con una transición que te va a encantar. Ahí está. Ah, bueno. Una transición bien a los DBS, digamos. Exactamente. Eh, Te vi que ya habías. Esto que es un Ampex. Esto es una cinta abierta para que se den una idea de que para claro. manejar esto en una época tenías que tener eh, eh, un, un título, ¿viste? Un título de ingeniero, más oh. o menos. Y también sí. les iba a mostrar un poquitito esta máquina que, que acaba de, de mencionar el Tano, que es el HAL. El HAL era una máquina que tenía su interfaz directamente en, en la pantalla, ¿no? eh, Claro. Así que era, era complicado porque estabas mirando el, una pantalla de televisor que parpadeaba entrelazado y per, per, per, podías hacer estas cosas maravillosas, por ejemplo, ¿no? Mover una imagen... Bueno, esas Mas, computadoras es. tenían memorias eh, de un minuto a veces, almacenaban un minuto en PAL, sin compresión alguna, y valían millonadas, o sea, eran sí, máquinas ese, muy, ese. muy caras. Así que bueno, podías hacer Ay. esto, por ejemplo, eh, achicar una imagen, <risa> podías hacer máscara justo hasta la parte de 3D que, que era como, wow, qué alucinante, ¿no? Pero... Increíble. No sé si, si después muestra un poco de keying, es muy gracioso ver, ver estas viejas... No, la... Acá la están las cintas. Que... O sea, lo, lo, lo, para editar tenías un browser y después tenías eh, cintas. Que, que imitaban claro. un poco la moviola, ¿no? La dinámica de la moviola, donde tenías que hacer gestos de, de corte, como si se tratara de realmente sí, sí, de, de fotogramas. Sí, sí, sí, de fotogramas. Era era un trabajo complicado en conseguir gente además que sepa manejar estos equipos, ¿no? Porque eran muy únicos en esa época. Eh, era sí. un lujo, ¿no? Realmente poder acceder a este tipo de maquinaria no era no era para cualquiera y otra cosa que era inaccesible era la información. ¿Dónde vos aprendías a estudiar ese, esa, esa aplicación que era un hardware dedicado. ¿no? Entonces el hardware y el software no se dividían, no existía el software como tal. Eran soluciones, ¿no? como una cámara. Eh, la cámara eh, es un hardware y aprendes a usarlo y tiene un software adentro. Uno no sabe que también hay un software adentro de la cámara. Y entonces aprendes a usar el software y el hardware a la vez. Lo que vos estás contando es que en esa época eh, el software y el hardware eran indivisibles y no podías vos bajarte el software en una computadora. No existía eso. No, existía no, no, no, claro. Entonces, dimensionar cómo se coordinaba en esa época es muy difícil porque cada aplicación funcionaba en un hardware específico y no tenías manera de acceder a él de antemano. Así que la información sí, sí. que manejabas por la experiencia era vital, ¿no? Y seguramente esa, esa información que ibas tomando año a año te servía para seguir aumentando, digamos, y aumentando tu responsabilidad, ¿no? ¿Hasta dónde es llegaste, así. digamos? ¿Empezaste a trabajar en cine en algún momento? Eh, sí, sí, básicamente ahí cuando, cuando me cansé de, de, la, de la estructura, del trabajo así muy industrial de la tele y de coordinar, porque ya me había saturado mucho, eh, Justamente como no había nunca podido tocar esas máquinas maravillosas de, de cuatro layers, me hice un curso de smoke de Distribute Logic. Eh, el Flame más famoso, el Inferno. Pero el smoke era algo intermedio, era una máquina de finishing, de online, eh, que tenía módulos de compo, módulos de, de, incluso de, de mezcla de audio. Y, y así empecé a trabajar de freelance para eso empecé a meter algunas jornadas de publicidad. Una película que salió en 35, que se había eh, grabado en esa época en Vichy Beta. Estamos hablando del 2001. Sí. Y, y después, desde ahí, entré a Chinechita, porque la empresa donde estaba trabajando con, uh, con, con Smog ha sido una de las primeras en, uh, en Italia y en Europa a apostar al, al cine digital con, uh, con la Cine Alta de, de Sony. Eh, y, y bueno, ahí llamamos la atención por... por uh, nada, hicimos la empresa hizo ruido, digamos, y nos llamó a eh, trasladar las oficinas a... dentro de, de, de, de Chensita misma. Mira, te voy a mostrar un poquitito Porque cómo era el SMOKE. ¿no? El SMOKE era un sistema que era de edición, pero tenía la interfaz de composición nodal de Flame. ¿no? Que el Flame era el producto, bandera de lo que era Discrete Logic. ¿no? Discrete Logic, además, si mal no recuerdo, fue eh, una derivación de, de un software de composición que existía para un software de 3D. ¿no? Y se abrieron como, como plataforma aparte, y bueno, el, el gran tema del flame era que no era para editar, ¿no? Entonces, te dejaba un poco eh, a mitad de camino. Y cuando aparece el smoke, porque todas eran ilusiones con el fuego, ¿no? Flame, smoke, inferno, los plugins se llamaban sparks, ¿no? Toda una generación de software que la gente que trabajado en efectos visuales en esas décadas conocemos a la perfección, ¿no? Estaba bueno, ¿no? La interfaz esta inspiró mucho a, a montones de desarrollos de interfaces actuales. Vos ves software de corrección de color que, que tienen este look que se le había dado Discret Logic en su momento a sus productos. Ya la composición, como verán, varía bastante, ¿no? Con el look que tenía la interfaz que vimos recién de, de Quantel, ¿no? Ya, ya este tipo de aplicaciones ya se, apli se utilizaban mucho para publicidad. También eran inaccesibles, funcionaban en Silicon Graphics. Mucha gente que nos está viendo tal vez no conoce esas computadoras que eran eh, un sistema operativo que se llamaba Unix y que es el antecesor del Linux, digamos tienen mucho en común. Y, y eran carísimas. O sea, tener una Onix, por ejemplo, que era del tamaño de una heladera, para que se den idea, literalmente era una heladera, un millón de dólares con aplicación y todo o sea totalmente inaccesible así que están viviendo una época digamos de, de accesibilidad que, que no se pueden quejar ¿no? nosotros que, oh, que somos veteranos tuvimos, tuvimos que, que, que andar por un camino muy muy muy complicado y bueno y con el, con el smoke eh, perdona metano con el smoke vos sí. empezaste a trabajar en compo empecé a trabajar en compo y y después de de, de, de, de me mudé al, más al norte a Torino donde abrieron un centro gigante eh, con una coparticipación de la de la comunidad europea y eh, donde Chinechita, también perdóname el el sí. es el famoso Chinecita italiano sí, ¿no? Chinesita es el ¿Qué? famoso Chinesita, exactamente ese, no, donde, donde trabajaba Fellini, etc. Abrieron un departamento digital allá por el 2000, y ahí yo estuve trabajando un, un par de años. Eh, y era muy gracioso, porque también se hacían programas de tele eh, en los estudios, algunos estudios que estaban libres. Entonces, cuando, cuando nos íbamos con el auto, estaba lleno de gente afuera, no sé qué, nada, claro. <risa> era claro. Porque, nada, yo le hacía como seña a mi compañero, agachate, agachate. Y entonces se venían al humo todos los chiquitos que estaban... Lo hacíamos una vez al mes porque después ya era molesto, digamos. Pero cada tanto sí estábamos inspirados. Así que no, eso es impactante. O sea, yo me acuerdo que íbamos a... estuvo almorzando en el set de Gangs of New York. ¿Cómo se llama, ¿Cómo se llama acá? Eh, Pandillas de Nueva York. ¡Qué cosa eh, sí, el, el, el set quedó, quedó ahí, y entonces nos, nos sentamos en la, en la vereda de Broadway, eh, u otras veces nos íbamos al, por, al puerto, eh, y nada, tiene una, una magia. aparte es parte de los, de los sets, ¿no? Que quedan montados. Sí, esto es Roma, que se hizo poco después que me fui yo, eh, y no se podía, no se podía entrar. Lo, el más, lo más triste fue el set de, de el Cristo de Mel Gibson, que un templo se hizo ahí en, en Shinshita y yo estuve en, el, en una jornada de rodaje justo cuando lo estaban eh, de no, no, a los latigazos a, a ah, Cristo. Ah, pues hablas de, sí, sí, de, de la pasión de Cristo. De la pasión de Cristo de Mel Gibson. Y era un set hermoso. Y el tipo lo hizo rebanar, o sea, como se terminó la grabación, lo hizo tirar abajo, donde normalmente todos los sets quedan en Chinchita. Después el tiempo los deteriora, porque todo obviamente sabemos que, que, que Madera, papel Maché, etcétera, etcétera. Pero aguantan unos años y uno los puede seguir apreciando, digamos, ¿no? Y, y bueno, eso es muy, es muy mágico. Así como me dolió muchísimo la última vez que, que volví, verlo ya reducido todo a un, a un museo. Claro. Eh, para aquellos que vayan para allá, aconsejo mucho la visita porque es, nada, es, es un trip. Pero hay, para, para quienes. Trabajamos ahí es como, ay no, no, claro. no puede ser eso. Bueno, y el Chinechita entonces eh, tenía una parte, un de, departamento de post, ¿cómo era eso? Bueno, tenía la parte de, de, bueno, muchos teatros obviamente, y tenía toda la parte del químico, la de, que era que, la que venía trabajando desde siempre. A, eh, levantaron un galpón nuevo, eh, todo muy paquete, donde estaba Chinchita Digital, que era eh, donde estaban el Harry Láser eh, Quantel IQ eh, estaba una empresa que se ocupaba de, de Compo, que Proxima, era Próxima, por lo menos se llamaba en ese momento que eh, usaba eh, sistemas de, de, de Discrete Logic, Inferno, Flame esos, esos que, que decíamos y después había una me parece que cinco telecines eh, de varias, o sea, había PAL, etc. Y había dos escáneres eh, de Philips, si no recuerdo mal Que estaban conectados al Da Vinci de la, de la época eh, Muy loco, vos no. ves los Harry Láser Estoy mirando los Harry en internet Y claro, son parece lavarropas, ¿no? Una, <ríe> una, un lugar de la, de, para lavar la ropa y resulta que, claro, eh, la más dimensión de lo que era el hardware, porque claro, tenías que meter una lata, eh, latas enormes, ¿no? es, eso era para imprimir. Después está el Larry Scan. Claro. ¿no? Estaba el Larry Laser y claro. el Larry Can. Fíjense que la marca Harry hacía, digamos ya, los primeros esbozos del, del advenimiento del digital, pero relacionado con la cinta, ¿no? Eh, Primer, la cinta, perdón, la película. Sí, con el, eh, con la película. Entonces era escanear la película sí. e imprimir la película y Harry ya hacía productos para eso y después, bueno, sí. desjuntó fuerte con, con el cine digital de, ya de sensor, ¿no? Eh, vos, empezás, ¿Vos, la época del, la, del traspaso, digamos, al digital 100%, lo viviste en Italia o ya estabas en, en Buenos Aires? Eh, déjame pensar, porque cuando estaba en Chinchita, estaban con el Digital Intermediate. Eh, pero a la vez hicimos unos cortos experimentales con la Viper matrícula 002. La 001 uh. estaba en, en Los Ángeles. Hemos viajado a, eh, a Múnich para hablar con los técnicos pocas semanas antes de, de, de hacer el, el, el rodaje y estaban todavía luchando ahí con, con algunos errores eh, menores, y después fue muy divertido porque obviamente la cámara se proyectó entre el eh, norte de... O sea, Alemania y no recuerdo que si, si, si Holanda, pero algún otro país del norte, en invierno. Y nosotros teníamos que grabar en Roma en julio. Y entonces, bueno, estaban los técnicos de Thomson en, en Roma, y me acuerdo que empezaba a levantar temperatura bastante bastante rápidamente. ¿El que es la y, cámara, no? La está en la cámara. Le, sí. Le, le poníamos sombrillas para, para que no. Y después no se al segundo tercer día el, el, el técnico de, que estaba en Roma de, de, de Thompson dijo basta ya está. Agarró el chasis, le hizo dos agujeros y le agregó uno un par de ventiladores. Porque si no, cada 20 minutos teníamos que cortar, dejarla enfriar un poco y volver a, pues ese a Fue grabar. el problema de todas las primeras cámaras, con la red pasó lo mismo. ¿no? La Viper right. creo que hacía secuencias de DPX, ¿no? Eh, sí, señor Bernardo, sí. Un stream, stream de DPX tremendo, pesadísimo mm. para la época, ¿no? tal vez ahora no es tan, The tan terrible. Pero había en que manejar momento. lo que generaba esa cámara, ¿no? Después sí, manipular sí, sí. eso eh, era era un dolor de cabeza porque era muchísimo archivo el logarítmico no parecido al, claro. al escaneo eh, Exactamente. porque tenía un tinte muy verde que no se sabía bien cómo cómo encarar oh, ahí donde sí. empecé, por primera vez ahí escuché empecé a hablar de escuchar hablar de, de, de Lucas, Pay, Lucas Table no porque claro. supuestamente eh, nada estaban todos yo tengo la Lucas Table para la para la Viper no era como es que lo loco, sabes qué pasa, Tano? Que cuando vos eh, viviste todo ese proceso, eh, como que razonas diferente, y cuando escuchás eh, cineón o haces CCT, sabés de qué se trata en, en el fondo, porque uh -huh. el la película tiene, tiene su propia respuesta, que es no lineal, ¿no? Al, la diferencia de los sensores. Entonces esa claro. respuesta no lineal tiene... Mmm, mucho detalle en diferentes partes del contraste. ¿no? Definiendo una curva de sensibilidad que se llama curvas de Y cuando vos escaneabas la película, el escáner es lineal. Tiene una respuesta lineal. Entonces ahí hay una contradicción. El escáner es lineal, la película es no lineal. Entonces, para no guardar datos lineales que ve el escáner que no están en la película, se crean las codificaciones logarítmicas. Esas codificaciones logarítmicas... Son tradicionales en el Digital Intermediate, ¿no? esto que vos mencionaste hace un rato. Entonces vos escaneas en, en Cineon, y la curva Cineon es una curva para salvar datos. Pero no es la curva sensitométrica, son dos cosas diferentes. ¿no? Entonces, claro. cu cuando viviste toda esa transición, los conceptos los tenés ordenados, y el gran tema es cuando... No viviste esa transición y no entendés qué quiere decir Digital Intermediate, qué es la curva Cineon, que todo está diseñado, Log C, y todas están diseñadas para compactar la información de manera similar a la curva Cineon, que es cómo corregían color en el cine digital del intermedio digital. ¿no? Entonces hay funciones de corrección de color para, esos, para esas codificaciones que están en la pestaña Log, por ejemplo, en algunos software, porque justamente es para, el, para, el, para los espacios Cineón, o si no hay eh, herramientas para Film, depende del software que estés tocando. Y bueno, y lo interesante es, es, en, es que cuando vos pasaste por, todas, por toda esa historia, junto con la tecnología que iba apareciendo, tuviste la oportunidad de... De, de ir aprendiendo de estas tecnologías, y eso te iba especializando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pero Exacto. la coordinación, ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo sucede? Porque vos estás hablando como, como más de, de una especie de, de resolver bueno. problemas técnicos que suceden en el rodaje, etc. Pero la coordinación implica dos roles mínimamente. Hay que, hay claro, que claro. coordinar departamentos entre sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahí lo que pasó en Chinchita después de esa experiencia de la... Del corto, básicamente quedamos como... Había quedado vacante la dirección técnica del, del departamento, entonces con mi socio eh, quedamos, digamos, a cargo del, del departamento y ahí estu estuvimos haciendo una coordinación más bien técnica, no tratando de optimizar los, los recursos y los flujos de trabajo que estaban ahí, en un contexto en el cual obviamente eh, era una cosa muy, de digamos, transición y obviamente con mucho respeto de, de toda la gente que estaba trabajando ahí, de la cual teníamos, de ellos teníamos que aprender mucho más de lo que teníamos nosotros para, de, para decirles. Pero también, eh, como pasa en cualquier lado, cuando vos de repente tenés 10 personas trabajando y desaparece la cabeza, las 10 personas están acostumbradas a que le digan che, qué sé yo, acá al lado está pasando esto, entérate, ¿no? O, ten, o están simplemente trabajando lo que están haciendo. Entonces, digamos, ahí ya se esbozó una... Ahí bo, bo, tuve que volver, digamos, a la, a la coordinación de alguna manera. Cuando vine para acá, dije, bueno, me quiero dedicar a la creación de contenidos. Hicimos un, un documental con un, con un amigo de acá. O sea, como que estaba en otra onda. Y, y después empecé a trabajar en, en, como editor. Así solamente para, para poder pagar las cuentas. Y de vuelta, en algún momento se dieron cuenta que yo estando sentado en mi habit, me estaba dando cuenta de que estaban haciendo los cinco editores que estaban en el mismo proyecto. Y entonces cuando la supervisora se tuvo que meter en otro proyecto, me pusieron a supervisar eso ¿eh? y me, de vuelta me encontré a, a coordinar. Así que, es una especie de, de, de, de, de, de oficio que, que te persigue. Sí, sí, sí, sí. Y a la vez me gusta, digamos, son estas cosas sadomasoquistas. que dicen una cosa. Una o sea, ¿tienes una relación medio amor-odio con la coordinación, no? Creo que ¿será que todos los coordinadores tienen esa relación? Porque, porque es un lugar de estrés la coordinación en general, y es mucha eso, responsabilidad. Sí. ¿Sí? El coordinador en general, digamos, eh, no se encarga de presupuestos, eso lo hace su productor, ¿no? El coordinador, ¿de qué se encarga entonces? El coordinador, de, de, de, de, sí, de que esté todo marchando de la mejor, de la mejor manera, que se cumplan los, los tiempos. Eh, sí, las entregas, que haya los recursos suficientes, tanto humanos como, como técnicos, para poder llevar adelante los, los proyectos. Y sobre todo de entender cuáles son las, las prioridades o de establecerlas. ¿no? A veces es decir, no chicos, a ver. Decías que tenías que manejar recursos, ¿no? tanto humanos como tecnológicos, para cumplir con tiempos, ¿no? porque vos estás claro. marcando el ritmo, ¿no? sos como el baterista de la banda y, y también a veces tenés que tomar decisiones y tener voz de mando a la vez ¿no? porque no. muchas veces la coordinación está mal entendida como si fuera el arte de comunicar, y comunicar nada, no es que comunicas y pones al tanto a la gente de lo que está pasando. No, Tienes que tomar decisiones todo el tiempo Totalmente. y reemplazar eh, gente o no cumplir con determinadas eh, cosas que se piden porque no llegás. Entonces tenés que decir, veces, de decir bueno, mira si, si hacemos esto no llegamos y ponerle una, un, un freno también a las, a las demandas de, de producción, ¿no? porque la producción quiere todo mm. para ayer. Y, y a veces no es posible, tenés que elegir. Sí, sí, sí, sí todo, no, eso pasa todo el tiempo y es justamente el arte es... Los trabajos necesitan eh, respirar, digamos, ¿no? O sea, porque también hay otra creencia que se puede encasillar todo y que si un, um, si un programa de televisión dura 60 minutos, y si se hace un minuto por día son 60 días. Y no es así, digamos... Eh, uno se da cuenta que hay procesos que, que, que parecen ser muy largos y de repente fluye. La, la gente encuentra la onda mientras está trabajando, se va conociendo mientras está trabajando. Entonces no es lo mismo meter a trabajar un director y un editor que sabéis que ya trabajaron 18 veces juntos, a meter dos personas que trabajan juntas por primera vez. Los tiempos ahí se te estiran sí o sí. Entonces, digamos, la, la experiencia te ayuda a, a entender cómo moverte y, y, y sí, totalmente, tenés que, tenés que tener la batuta y, y decidir cosas, pero a la vez también tener mucho respeto de lo que está pasando, porque hay gente que está creando ahí, o sea, digamos, no, ah. no, no, no sirve tampoco meterse la gorra, como se dice acá, y, ah, no, pero esto... Ah, eh, no, tenía que terminar, ayer. esto tenía que estar para hoy, porque si no, no llegamos y qué sé yo. No, muchas veces, si eso que tenía que estar para hoy no está para hoy, y la entrega es en tres días, va a estar mañana a las 12, y vamos a estar bien igual. Es muy importante también que el cliente esté contento, que el artista se, se sienta a gusto trabajando, que no pierda el amor a lo que está haciendo. Es muy, es muy sutil, digamos, es, y, y, y a la vez tiene que ser firme, porque a veces las cosas derrapan muy mal, y, y, y bueno, y una vez te aliás con el editor que te dice, che, este no entiende nada, qué sé yo, otra vez, por ahí tener más confianza con el cliente y, y se contrató a un freelance que nunca llegó al estudio y te dice, no, este no da pie con bola, qué sé yo, entonces nada, no sé, te metes ahí a observar y después lo llamas de vuelta al director o productor y le decís, no, mira, no es cierto que, está, que no da pie con bola. O está sea, nervioso porque es la primera vez que trabaja acá. Y, aflojemos un poco ¿no? la exigencia y vas a ver que en una hora arranca como, como trompada. Y pasa eso. O sea... O sea a ver, Tano, recapitulando un poco. Eh, hay, digamos, una creencia a veces de que sistematizar las tareas ¿no? y meter todo en cronogramas muy ordenadamente y hacer muchos gráficos eso va a hacer que todo fluya perfecto y resulta que hay una condición humana a través de cada trabajador que hace que si vos no, no contemplas que estás manejando recursos humanos, eh, podés llegar a generar conflictos. Como esto que vos decís, dos personas que ya se conocen cómo trabajan van a trabajar mejor que dos que todavía no se conocen. ¿no? Entonces hay un condimento en la coordinación que tiene que ver con eso, con, con tener cierta sensibilidad... Eh, en, en, en entender cuál es el rol de cada trabajador, la, las dificultades que tiene, no solamente eh, tiene que saber de, de, de, de tipo de tareas, ¿no? Porque no, no, no, no tratamos con robots, tratamos con seres no, no, humanos. No, no. Totalmente. O sea, es necesaria para, para el trabajo de coordinación una cosa que sería muy bienvenida en la vida también, que es empatía, ¿no? O sea... Y empatía no es solamente, uy, pobrecito, el editor está trabajando de hoy a las 8 de la mañana y son las 11 de la noche. Empatía la tenés que tener también hacia tus jefes que te están dando un sueldo y que quieren quedarse con un margen. Empatía la tenés que tener con el cliente. El, digamos, el, hay que saber meterse en los zapatos de, de todos los que están ahí, de toda la gente que tenés ahí trabajando, porque eso se mueve, es, es algo vivo que, que, no sé, de repente está tranquilo en tu escritorio y empiezan a, la, a los gritos en, en una isla, por, por una boludea, hay que ir a meter paño frío. Eh, digamos, es lo de, la, lo de las planillas, de los tableros, de, de, de Trello, son todas herramientas hermosas que yo usaba y que yo promocionaba y, e insistía a toda la gente que, que, que se usaran porque existe, obviamente, la necesidad de, de ordenarse, de cuantificar y, y, sí, para no tener sorpresas, ¿no? porque como decía también al inicio, uno padeció también siendo, o sea, en el palo, errores garrafales de, de evaluación de tiempo, etc. Eso no debe existir, eso es muy estresante para toda la cadena y para toda la gente, entonces, digamos, encasillar es fundamental. Sí, Pero o sea, hay, hay... la planificación se hace a través de gráficos casi siempre. Tenés siempre alguna interfaz gráfica que te sirve para planificar, ¿no? Entonces vos proyectás y con eso estimás bien. Pero una vez que estimás, eh, empiezan la re, la, las relaciones humanas, ¿no? Y Exactamente. Y empieza también tu, a jugar, eh, también tu capacidad de resolver... Eh, inesperados, ese tipo de cosas. Obviamente que tenés que saber las tareas que se hacen en, en postproducción, entender exactamente para que no te metan el perro, digamos. Exactamente. Digamos que las interfaces estas que te sirven para proyectar son importantísimas porque en algún momento vos tenés que eh, imaginar todo el trabajo que tenés por delante y saber estimar cuánto lleva más o menos cada tarea, sumarlas linealmente y con eso eh, tener una idea de si vas a llegar o no a, a, a entregar a tiempo. Pero una vez que haces ese trabajo, empieza el mundo de la incertidumbre de... Cuando estás trabajando, de eh, tenés gente que trabaja un poco más rápido, un poco más lento, o, o faltan recursos, y cuando ya no tenés más recursos, tenés que tomar decisiones más drásticas. ¿no? Como el editor que toma decisiones y decide sacar una escena, bueno, el coordinador tiene que de pronto elegir eh, no cumplir con determinada parte del, del, del proyecto, ¿no? Y tiene mucha responsabilidad y es complicado eh, tener que renegociar, digamos, eh, un, un proceso de postproducción con, con un productor, ¿no? Vos, ¿Vos te encontraste con situaciones límites por el estilo? Sí, <risa> millones. Muchas veces... Eh, no es tanto el, el, el problema humano que la genera, por más que también tuvimos de, de, de esas, ¿no? La gente que, que trabaja está trabajando y la verdad que siempre le mete el lomo más de lo que debería, a mi gusto. Pero bueno, eh, más que nada son los quilombos nacen por cuestiones, por cuestiones técnicas. Así que sí, me ha pasado de tener que tomar decisiones. Y yo personalmente lo que hice siempre... Eh, uno por ahí no sé, escucha esto y dice, qué tipo pesimista, ¿no? Qué sé yo. Yo, cuando todo estaba bien y las cosas funcionaban, no así eh, de manera azarosa, sino que mirando lo que se estaba realmente haciendo, decía, bueno, ok, ahora se muere la compu de Fulanito. ¿Qué hago? Iba guionando quilombos y era como. Ahora viene el, el tipo y me dice que el crudo que tenía que ver, no sé qué. Las cosas más horribles que te pueden ocurrir, pensalas, ocurren. porque tarde bueno, o temprano te fumás 10 años de coordinación y una de esas te va a pasar seguro. Che, sí, Tano, entonces la coordinación siempre te siguió a vos. No es que es un oficio que, que, que vos elegiste como carrera, sino que tu carrera profesional te llevó a coordinar. A día de hoy, sí, o sea, digamos, ¿qué, qué, ¿qué recomendarías a una persona que quiere ser coordinador y se quiere meter en el mundo de la coordinación? Y bueno, ahora hay, en general, para aprender lo que, lo, lo, lo que se quiera, hay posibilidad de... de la posibilidad grande de, de Internet. no todo lo, todo lo que hablamos desde el inicio lo tuve que aprender en el lugar, con gente que me explicaba algo, leyendo manuales de papel, libros... Eh, y tratando de retener y medio ir ensayo-error, ¿no? Y, y, y esto que contabas y, también de que te imaginabas también los problemas, ¿no? Por momentos, no solamente ensayo-error, sino hacer casos hipotéticos, mentales, para claro. resolverlos. Sí, sí, sí, o sea, la, la, la, la, cuando todo funcionaba bien, que había muchos, si uno trabaja bien, las cosas normalmente funcionan bien, eh, yo analizaba esos, esos flujos de trabajo por dos razones. Tanto para ver si se podía optimizar un poco más lo que yo ya había hecho, ¿no? puesto en, en, en marcha. Y segundo, me empezaba a imaginar eh, casos de desastre hipotéticos para poder anticipar y para ya pensar si ahora me falla el servidor, ¿qué hago? Si ahora se rompe la isla de donde está nos eh, están haciendo color de la pieza que se entrega mañana. ¿De qué me disfrazo? Y, y eso te, te, te, es, una, es una parte fundamental que es algo que, digamos, ojalá alguien me lo hubiera contado, ¿no? Que tenía que, que hacer que, que funcionara así, digamos, que alguien me hubiera explicado en qué kilómetro me podía encontrar, de qué manera podía eh, salir. Claro, los, los, errores errores comunes, contra, ¿no? los errores comunes, la, las, eh, sí, las fallas que, que, que suelen ocurrir por, por, eh, sí, por, por negligencia, por cansancio sobre todo. ¿no? Muchas de las fallas se generan por, por, por cansancio, porque por ahí se trabajan horas largas. Entonces, ojalá hubiera encontrado a alguien que me, que me hubiera digamos, eh, avisado sobre ciertas cosas ¿no? y ahorrarme de tener que aprenderlas al, a, a los ponchazos y, y después, sobre eso, usar la otra, fantasía. Sí, de la decir. experiencia. Igual la experiencia es irreemplazable, claro. ¿no? Siempre cuando uno estudia cualquier cosa, es como un Totalmente. ensayo de, de una obra de teatro, pero después te tenés que subir al escenario, no te queda otra. El <ríe> sí, estrés sí, sí, de subirte sí, sí, al sí. escenario no, no lo vas a zafar jamás. sabes qué? No, no, es bien. muy loco porque yo... Hace tiempo ya que formo coordinadores, y muchos descreen incluso de que se pueda estudiar la coordinación. Porque claro, la coordinación se aprende cuando al final estás coordinando, ¿no? Pero todos los oficios tienen el mismo problema. No es un problema de la coordinación en sí misma, ¿no? Lo que pasa es que todos los coordinadores, que son muy buenos y tienen mucha experiencia, se han tenido que formar con la experiencia de vida de cada uno y no te queda otra, ¿no? ¿No? Eh, y en general no, no es tan disipular como otros oficios como el primero de los tuyos. ¿no? Tu primer oficio en el cine fue disipular. Aprendiste a una persona a sincronizar sonido. No me acuerdo bien qué hacías, editar sonido. Sí, sí, mira, eh, y en el cine es disipular. La coordinación no es tan disipular, sino que es un rol que, que de pronto te encuentra a vos y no te suelta más, ¿no? que es un poco lo que vos contabas. Voy a mostrar un poquitito que y no, sí. claro que vos podés sistematizar esas experiencias de vida que tuviste no. y, y hacer un programa de estudio no como voy a mostrar un poquitito el apunte general no donde vos tenés qué sé yo co coordinar en post en pre no lo que vos podés pensar en la pre ya en producción entender los roles cómo se empiezan a organizar no y después eh, los problemas de coordinar edición coordinar eh, CGI, ¿no? eh, imágenes generadas por computadoras, coordinar efectos visuales, ¿no? donde vos tenés que entender las áreas muy bien y después algunos casos específicos, ¿no? de, le, de los, los primeros pasos de la coordinación de post, que son de edición a conformado, de conformado a color, de color a, a efectos visuales o, o antes, ¿no? y entender que en qué proceso va primero, después, cuánto dura una tarea aproximada, entender la tarea, aproximadamente, bueno y eso, y eso hay manera, por suerte, actualmente, con toda la acumulación de conocimiento, tanto de la tuya como de montones de coordinadores, se fue armando una masa crítica de conocimiento que se puede transferir. La experiencia nunca se transfiere, la experiencia es única de cada persona, y eso pasa tanto con el color como con la edición, como con lo que sea. ¿no? Aprende. ¿Saben qué pasa? Vos puedes aprender un programa. ¿no? Vos aprendes a usar el software. Entonces sentís que sos colorista de tal software. Y no, es mentira eso. No existe. No existe. Aunque tengas un certificado que, de, que te lo firme la marca, no te haces colorista por ningún certificado. Te haces colorista cuando estás trabajando. Pero sí te puedes preparar en conceptos generales del color. Y en la coordinación no hay ningún software. Obviamente que hay aplicaciones organizativas, sí. de ofimática general, ¿no? y tal vez algunas un poco más eh, asociadas, como el Trello que vos mencionaste. Pero bueno, es puro oficio. ¿no? no sé si estás de acuerdo. No, no, no, totalmente de acuerdo, pero hay errores garrafales que, que se pueden evitar por... por, por... Eh, tomar conocimiento de otra de otra gente para tomar un curso eh, sí sí totalmente hay maneras de, de, de, de decir las cosas que se pueden explicar no hay hay mucho para hay mucho para aprender para no es como, es como manejar el audio digamos también no es como que sí, está bien pero alguien te tiene que que, que enseñar a manejar y ahí también hay varios eh, hay varios niveles ¿no? eh, de, de, de, de, de, de instrucción y de aprendizaje sí y... ¿sabes hay, hay mucho trabajo de coordinación la coordinación es un, es un digamos un trabajo que se pide mucho no hay grupos de facebook que se dedican a pedir coordinadores y no no es un, no es un rol eh, muy extraño Toda postproducción necesita de un coordinador, digamos, que es Eso, un oficio sí, que sí. tiene mucha salida. Exactamente. No, y aparte, digamos, a pesar de por el ambiente, es muy entretenido. O sea, digamos, es un, es un desafío, es, eh, digamos, el placer de, así como yo por ahí me la, me la pasaba imaginando escenarios apocalípticos para poder resolverlo después más rápidamente, el placer que te da, que ves que las cosas Épica, funcionan. ¿no? La épica claro, de salvar el... al mundo del apocalipsis. Exactamente, exactamente. <risa> o sea, haber leído 250 currículas y, y, y, no sé, haber seleccionado 25 personas y salió la, la ceremonia de apertura de las Olimpiadas de Cine en el 2000 en vivo, que no lo podía creer, claro. esas cosas te dan un, un placer, digamos, ¿no? Que, que, eh, hay recompensa, llena, digamos. digamos que hay recompensa. Hay recompensa, no, no, es, no, es no, todo, no es todo padecimiento, sí, sí, obvio que sí. Exactamente. Bueno, Andrea, mil gracias por tu tiempo. Bueno, eh, estuvo buenísima favor. la charla. Eh, eh, a, con Andrea los invitamos a, a que se formen, ¿no? a, a que estudien, a que traten de buscar eh, algún referente. Y si no lo encuentran, bueno, aunque sea animarse a, a entender de qué se trata el oficio. Así que bueno, los saludamos a todos y nos vemos la próxima desde el Atelier 2020. Chao, bombillo, chao, querido. Chao, bello, chao. <risa>